de la resurrección hoy les llevamos a esta ruta de fe y estamos aquí con la catequista que además es madrina de uno de estos niños de una niña y en un acontecimiento inédito siete chiquitos eh, se bautizaron por manos del señor arzobispo, platícanos de esta gracia. Pues es un gran gozo, un gran gusto pues a nosotros como catequistas, un grupo de catequistas de la parroquia del señor de la agonía que tuvimos la oportunidad de prepararlos y pues fue un gran, una gran sorpresa para nosotros cuando recibimos la invitación del arzobispo que, que tendríamos la oportunidad de que algunos de nuestros niños vinieran a, a ser bautizados por él. Pues. Ustedes se veían en la parroquia y resulta que en la catedral y en la vigilia pascual, que todavía es más significativo. Un gran gozo, le digo, y para nuestro párroco, el padre Mauricio y el padre Manuel, pues también una gran alegría para toda la parroquia. Muy bien, háblanos un poco de estos chiquitos. ¿Quiénes son? ¿Cuánto tiempo se llevaron de preparación? ¿Por qué están aquí? Mire, ellos son siete niños este, y los preparamos en toda la cuaresma. Ajá. Entonces ellos iban dos horas cada ocho días. Se fue intensivo todo sí. esto. Y, y fue pues una preparación ardua y pues nosotros quisimos mmm, simplificar los temas para que ellos lo comprendieran muy bien y, y cuando fue su retiro, pues participaron muy bien papás y padrinos y fue un, un momento muy, muy bonito. Muy bonito. Y bueno, retomando, durante la Vigilia Pascual, ¿qué significa para ustedes que los niños hayan recibido este sacramento en plena Vigilia Pascual? pues un gran gozo, le digo, este, eh, los niños ya les había comentado que ellos morían al pecado junto con nuestro Señor, pero resucitaban a la vida con Él y, y pues ellos, yo miraba sus caritas y pues llenos de, de gozo de cuando momento. los ingieron, cuando fueron bautizados, cuando no, una gran emoción. Muchas todos. felicidades y me da mucho gusto haber podido participar eh. Ser documentalista de este acontecimiento, de esta gracia, y eh, pues estaremos visitándolos después en El Señor de la Agonía también. Sí, claro, y los esperamos. Pues eh, amigos, tenemos invitados de lujo hoy en nuestra ruta de fe, aquí con el padre, nuestro amigo el padre Lalo. Eh, que ya van varias eh, Semanas Santas que nos acompaña acá en León, sí. de hecho. Y aparte ha venido al encuentro de catequistas y en bueno, otras así ocasiones. Así es, así es. Con mucho gusto en esta arquidiócesis tan especial, tan particular, que está aquí en el centro de México, custodiada por este Cristo Rey y por nuestra Madre, nuestra Madre María de la Luz. La Luz que nos trajo... Esa otra luz que es nuestro Señor Jesucristo en esta noche resucitado. Eh, yo lo veía muy contento ahora que teníamos a estos niños eh, que felizmente se dio esa, esta ocasión en que se, se bautizan y eh, todo este simbolismo, nuestra Madre Santísima era la luz y hoy que recibimos a la luz como ya lo mencionaba usted. Pues mire, yo que me dedico al sector de la educación y la cultura porque los señores obispos en eso me tienen trabajando, cada vez que veo a un niño recibiendo los sacramentos, entiendo no solamente la parte litúrgica, que es muy importante y la más la, la fundamental, pues, sino que pienso también en su proceso educativo. La fe es algo que se va cultivando, que se va comprendiendo, que se va asumiendo, pero no solamente por ideas, por conocimientos acá en la cabeza, que por supuesto que son, sino también por estas experiencias de comunión. Y particularmente estos niños que han bautizado esta noche en esta iglesia catedral por manos del señor arzobispo, pues lo han hecho de manera muy alegre, muy serena, pero sobre todo muy consciente de lo que iban a recibir, que recibieron y por supuesto de este paso de fe. También es una alegría muy grande ver a los papás, a los papás participando, a los papás envueltos a los papás conscientes, a los papás generosos. Y ellos tienen que entender por la vida experiencial eh, pues precisamente que no están solos en la vida, porque ninguno de nosotros está ahí arrojado a la existencia, sino que todos vamos caminando en el Hijo de Dios, primero en ese Dios encarnado, lo celebramos en Navidad, pero ahora en ese Dios resucitado, que después de haberse dado, después de haberse vaciado, después de haber servido al hombre, eh, pues es capaz de eh, asegurarnos la eternidad y de asegurarnos pues esa vida eh, con él resucitado, plenamente Dios, plenamente hombre. Amigos, pues muchas gracias por habernos acompañado. Esta fue la cuarta parte de este especial de Rutas de Fe, que por la importancia de todos los eventos litúrgicos que tuvimos, la tuvimos que partir para llevarles lo más extensamente posible todo lo que aconteció estos días. Esperamos que les haya servido conocer el detrás de cámaras de todos estos eventos y eh, nos vemos en la siguiente Ruta de Fe.